arte de vivir Del libro La llave Del secreto del tiempo Doble R recoge el panfleto mágico del bolso y lo abre Pues desea compartir algo con aquel homeless Doble R Panfleto mágico ¿Qué puedes decirnos acerca del arte de vivir? Entonces el panfleto mágico Comienza a contarles el arte de vivir Mientras ambos le prestan toda su atención Panfleto mágico Hay una revolución que es por completo diferente, y que tiene que ocurrir si queremos salir de la inacabable serie de ansiedad, conflicto y frustración en que estamos atrapados. Esta revolución tiene que comenzar con una transformación radical en la mente misma. Semejante transformación solo puede tener lugar mediante una educación correcta y el total desarrollo del ser humano. Este cambio tiene que ocurrir en la totalidad de la mente y no solo en el pensamiento. El pensamiento es solo un resultado y no la fuente, el origen. El cambio vital se produce desarraigando los viejos métodos de pensamiento, liberando a la mente de las tradiciones y los hábitos. Este es el cambio vital en el que estamos interesados. La inteligencia es la capacidad de abordar la vida como una totalidad, pero muy pocos se interesan en algo más que esto. es entonces de primordial importancia, pero no se obtiene mediante el esfuerzo de la concentración. Es un estado en el que la mente está siempre aprendiendo, sin un centro alrededor del cual el conocimiento se acumule como experiencia. Una mente que se concentra sobre sí misma usa el conocimiento como un medio para su propia expansión y una actividad semejante, ...se vuelve contradictoria y antisocial. Aprender, en el verdadero sentido de la palabra... solo es posible en ese estado de atención... ...en el que no existe compulsión externa ni interna. El recto pensar surge solo cuando la mente... ...no se haya esclavizada por la tradición y la memoria. Es la atención la que permite que el silencio dé con la mente lo cual abre la puerta a la creación. Por eso la atención es de extrema importancia. Lo total no se encuentra nunca encerrado entre los límites de una mente concentrada. La belleza forma parte de esta comprensión, pero la belleza no es meramente un asunto de proporción, formas, buen gusto y comportamiento. La belleza es ese estado en el que la mente ha abandonado el centro del yo, por la pasión de la sencillez. La sencillez no tiene fin. Solo puede haber sencillez cuando existe una austeridad que no es el resultado de la disciplina calculada y del renunciamiento. Esta austeridad es el olvido de sí mismo, el cual solo puede tener su origen en el amor. Solo la mente inocente puede inquirir en lo desconocido. Tal y como nos lavamos todos los días, Así también tiene que existir la acción de sentarse quietamente con otros o a solas. Esta soledad creativa no puede ser sustituida por la enseñanza, o impulsada por la autoridad externa de la tradición, o inducida por la influencia de aquellos que desean sentarse quietamente pero que son incapaces de permanecer solos. Esta soledad ayuda a la mente a que se vea con claridad a sí misma como en un espejo y a que se libere del inútil esfuerzo, de la ambición con todas sus complejidades, temores y frustraciones que son el resultado de la actividad egocéntrica. La soledad confiere estabilidad a la mente. Le da una constancia que no puede ser medida en términos de tiempo. Esa claridad de la mente es el carácter y su falta es el estado de contradicción interna. estamos siempre persiguiendo la belleza y evitando lo feo. Y esta búsqueda de enriquecimiento mediante lo uno y la evitación de lo otro tiene que engendrar inevitablemente insensibilidad. Ciertamente, para comprender o sentir que es belleza tiene que haber sensibilidad tanto a lo que llamamos bello como a lo feo. Un sentimiento no es bello ni feo, es solo un sentimiento y de ese modo lo distorsionamos o lo destruimos. Ser sensible es amar. La palabra amor no es el amor. El amor no puede dividirse como el amor a Dios y el amor al hombre, ni puede medirse como el amor a uno solo y el amor a muchos. El amor se brinda a sí mismo, tal y como una flor da su perfume. Pero nosotros estamos siempre midiendo el amor en nuestras relaciones y, debido a eso, lo destruimos. El amor no es un producto del reformador y del trabajador social. No es un instrumento político con el que se pueda crear acción. Cuando el político y el reformador hablan de amor, están usando la palabra sin tocar la realidad que implica. Porque el amor no puede ser empleado como un medio para un fin ya sea este inmediato o se encuentre en el lejano futuro. pertenece a toda la Tierra, y no solo a un campo o bosque en particular. El amor de la realidad no puede ser abarcado por ninguna religión, y cuando las religiones organizadas lo usan, deja de existir. Las sociedades, las religiones organizadas y los gobiernos democráticos, perseverando en sus múltiples actividades, destruyen inconscientemente ese amor, que cuando actúa, se convierte en pasión al intentar producir un desarrollo total del ser humano, es obvio que debemos tomar muy en consideración la mente inconsciente, al igual que la consciente. El mero educar la mente consciente, sin comprender la inconsciente, genera contradicción interna en las vidas humanas, con todas sus frustraciones y desdichas. La mente oculta es mucho más vital que la superficial, la mayoría de los educadores se interesa solamente en transmitir información o conocimientos a la mente superficial, preparándola para conseguir un empleo y ajustarse a la sociedad. De ese modo jamás tocamos la mente oculta. Todo lo que hace la así llamada educación es superponer una capa de conocimiento y técnica y proveer cierta capacidad para que nos amoldemos al medio. La mente oculta es mucho más poderosa que la mente superficial, por bien educados que estemos y por más capaces que seamos de ajustarnos al medio, y no se trata de algo misterioso. La mente oculta, o inconsciente, es la depositaria de la memoria racial. La religión, la superstición, el símbolo, las tradiciones peculiares de una raza determinada, la influencia de la literatura, tanto sagrada como profana, de las aspiraciones, de las frustraciones, de los hábitos y de las diversidades de alimentación, todo eso está arraigado en el inconsciente los deseos manifiestos y los deseos secretos, con sus motivaciones, esperanzas y temores, sus sufrimientos y placeres, y las creencias alimentadas por el impulso de seguridad, que se traduce de múltiples maneras. Estas cosas también están contenidas en la mente oculta, la cual no solo posee esta capacidad extraordinaria de contener el pasado residual, sino que también es capaz de influir sobre el futuro. Las insinuaciones de todo esto se transmiten a la mente superficial por medio de los sueños y de varias otras maneras, cuando esa mente no está ocupada en su totalidad con los sucesos cotidianos. La mente oculta no tiene nada de sagrado y no hay en ella nada que deba temerse, ni tampoco requiere de un especialista para que la exponga a la mente superficial. Pero a causa del enorme poder de la mente oculta, la superficial no puede habérselas con ella como quisiera. La mente superficial es en gran medida impotente en relación con su propia parte oculta. Por mucho que trate de dominar, moldear, controlar lo oculto, apenas si puede, a causa de sus exigencias y actividades sociales, arañar la superficie de lo oculto. Y es entonces que hay entre ambas mentes una hendidura, una contradicción. Tratamos de tender un puente sobre este abismo mediante la disciplina, mediante prácticas diversas, sanciones y demás, pero no es posible lograrlo de ese modo. La mente consciente está ocupada con lo inmediato, el limitado presente, mientras que la inconsciente está bajo el peso de los siglos, y no puede ser reprimida o desviada de su curso por una necesidad inmediata. La mente consciente tiene la cualidad del tiempo profundo, y la mente consciente, con su cultura recién adquirida, no puede habérselas con ello, conforme a sus urgencias pasajeras. Para erradicar la contradicción interna, la mente superficial tiene que comprender este hecho y permanecer tranquila, lo cual no implica dar oportunidad a los innumerables impulsos de lo oculto. Cuando no hay resistencias entre lo manifiesto y lo oculto, entonces lo oculto, a causa de que tiene la capacidad del tiempo, no invadirá lo inmediato. La mente oculta, inexplorada y no comprendida, con su parte superficial que ha sido educada, entra en contacto con los retos y las exigencias del presente inmediato. Puede que lo superficial responda al reto adecuadamente, pero a causa de que hay contradicción entre lo superficial y lo oculto, cualquier experiencia de lo superficial solo incrementa el conflicto con lo oculto. Esto produce más experiencias aún, ampliando así el abismo entre el presente y el pasado. La mente superficial, al experimentar lo externo sin comprender lo interno, lo oculto, solo ocasiona un conflicto más vasto y profundo. La experiencia no libera ni enriquece a la mente, como por lo general pensamos que hace. En tanto la experiencia fortalezca al experimentador, tiene que haber un conflicto. Al tener experiencias, una mente condicionada solo refuerza su condicionamiento y así perpetúa la contradicción y la desdicha. Solo para la mente, que es capaz de comprender en su totalidad sus propios comportamientos, la experiencia puede ser un factor de liberación. Una vez que se perciben y comprenden los poderes y las capacidades de las múltiples capas de lo oculto, entonces los detalles pueden ser sabia e inteligentemente investigados. Lo importante es la comprensión de lo oculto, y no la mera educación de la mente superficial a fin de que adquiera conocimientos, por indispensables que sean. Esta comprensión de lo oculto libera del conflicto a la mente total y solo entonces hay inteligencia. Tenemos que despertar la plena capacidad de la mente superficial... ...que vive en la actividad cotidiana... ...y también tenemos que comprender lo oculto. En la comprensión de lo oculto existe un vivir total... ...en el que llega a su fin la contradicción interna... ...con su dolor y su felicidad alternantes. Es esencial estar familiarizado con la mente oculta... ...y percatarse de sus operaciones... Pero es igualmente importante no estar ocupado con ella, ni darle una significación indebida. Es sólo cuando la mente comprende lo superficial y lo oculto que puede ir más allá de sus propias limitaciones, y descubrir esa bendición que no pertenece al tiempo.